Las por parejas es bastante complicado. muchos Muchas parejas, muchos equipos acaban discutiendo. Por suerte, entre Miquel y yo nos llevamos de puta madre. Y cuando yo estoy flojo, no me aprieta. Y cuando él está flojo, pues yo mantengo la calma. Lleva el estómago, oh, no lo he visto así nunca. Con los jabalí que es que siempre aprieta, siempre aprieta. ¡Ay, venga, vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Mira Miguel! ¡Estás así! Tercera etapa de la Cantabria Bay Race Hoy... ¿hoy qué? Hoy frío, ¿eh? Hace un aire de la... a ver si nos pija de culo la vuelta Pues nada, la tercera etapa de hoy la tenemos de 50 kilómetros, 1500 metros de desnivel, no llega Tiene pinta de ser más rodadora que ayer, yo creo. Uh. El terreno aquí en Cantabria engaña un montón, porque hay unas pedazos subidas de mil pares de narices. Bosques de hayas, de robles, sendericos guapos, limpios, tal. Venga, venga, va. Gracias. Uh, tira. Tira ahí. Gracias, gracias. Que toda la etapa estamos entre 800 y 1100 o por ahí. A ver qué tal se da. Oh. Qué vistas más chulas. Mira, mira, qué chulas las vistas. Gente con pinchazos, el cambio que se les había metido en los radios. Patillas dobladas. No, me no, no, no. ¿Necesitas un mecánico bueno? M4, algún piñazo también, ¡También! Come ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo llevas la salida? ¿Te encuentras mal o qué? Primera subida del día, de las tres gordas que hay. Hemos salido muy rápido, por carretera igual demasiado rápido. Y ya enseguida, kilómetro 5, nos encontramos con este repechaco. ¡Para abajo! Aquí. que vienen los cruzados oh, aprieta aprieta segunda subida la verdad es que el compañero le ha debido sentar algo mal y no no se encuentra muy bien ahí va penando Yo intentando echarle una mano en lo que puedo mira aquí llevo subidón oye me ha parecido unas vistas guapas ¿eh? desde arriba las vacas los caballicos el prado qué bonito esas tres cantabrias Ay. Miguel, ¿a qué majo, Cantabria. ¡Ojonudo! Nada. Ahora recuperaremos la bajada. Bueno, la última subida ya la hemos terminado, ya la ya bajada y a meta. Ya lo tenemos hecho. Bueno, a ver, a ver si no nos caemos. <risa> Póntela, póntela. Un poco, un poco más si nos llegamos, eh. ¿Has sí, Cantabria by race terminada. Aquí estamos los cuatro de Zaragoza. Que estos son compañeros de los cruzados. Tengo, tengo un pollo buen que es de vuestro club, que es un hater. No temas sé que ponerme a París en todos los vídeos. Bueno, ¿qué tal os ha ido? Bien. Pues bien. ¿Tura? A verla poco Vale, íbamos a individual, pero hemos ido todos los días juntos. Pero bueno. De todas maneras... Me... Yo iba en pareja y va solo. Ah. Así que... ¡Hala! <risa> ¡So guarro! Bueno, conclusiones finales de la Cantabria Bay Race. Organización. ¿Qué tal? ¿Cómo la has visto organizada? Bien, alguna curva un poco mala que tenían que haber indicado mejor, pero bien, en general bien. Sí, hombre, estaba bien marcado, nos han dado toda esa información: track, todo, eh, todo. agenda del corredor, todo, todo más todo. o menos bien. Sí, sí. Los habituamientos un poco justos, porque tampoco había muchos pastelitos, ni había palmeras, <risa> ni donuts. Eh, tenías barritas, ¿no? De Aptonia, tenías isotónicos, Coca-Cola. Bueno, lo justico, un, poque, un poquito injusto. Un poco Recorrido hoy estaba bonito, ¿eh? hoy estaba muy guapo, la verdad que esta zona Cantabria tiene unos paisajes espectaculares los prados, bien. las subidas, los eucaliptos, el bosque de hayas que hemos subido, que muy, era muy guapa esa subida Va a estar bien, pero bien, lo peor, el calor que hemos tenido, pero eso no lo pueden controlar yo pondría la, los desplazamientos, porque hemos sí. tenido que recorrernos Cantabria de, de punta a punta es un follón por un lado está bien porque conoces muchos sitios pero por otro lado la logística pues es un poco jaleo para ser la primera edición les damos un... va alto yo creo, eh? eh? un 3 dice nah, ah, que hater el... venga, un bien, un bien, un 6, un 7 venga por lo menos a la tira me ¡Vuelvo! vuelvo el afilador Mira, mira, qué bien huele y mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. cómo te salen amigos, eh.